Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y pues en este video les quería hablar un poco sobre cómo van las cosas del canal, o sea, solo les voy a hablar de algo así como de, no sé, algunas cosas. Bueno, primero que todo les quería hablar sobre la serie esa de Infección Zombie, como ya sabrán, este, hace unas semanas este, Piero y Adriel crearon este, una serie llamada Infección Zombie, que es en Roblox de Bookhaven. Un juego así como de Adobe, pero como para no sé, gratis, bueno, lo que sea. Eh, lo que le quería hablar es que, para los que ya estén el, suscritos al canal de Piero, ya sabrán que, bueno, para los que no estén este, suscritos, Piero quiere cancelar la serie de Infección Zombie. Y pues, bueno, en serio, este. A ver, ya sé que algunos les querrán hacer esto. ¡Qué gran historia! o a otros les quedan hacer algo así y dejar que haga este tipo de videos bueno ahorita como ven en mi pantalla ven que estamos aquí en este mi canal de youtube y bueno estamos aquí en el canal de piero que se llama aleviasis ¿sí? no sé por qué se llama así bueno y miren el video que él subió hace dos días se los voy a mostrar se los voy a dejar también en la descripción por si lo quieren ver bueno, no se fíen conmigo mi cabello loco Es que, bueno, todavía no estoy no solo les voy a informar que cancelamos la serie de Infection Zombie Y vamos a hacer una de Michael Así que no te lo pierdas y mira el video Bueno, por el momento todo está bien, normal, ¿cierto? Bueno ahora qué es lo que les quiero decir, o sea yo no estoy así como en contra de lo que hace Piero porque bueno, según lo que yo sé creo que fue la idea de Adriel el de crear la serie de Matías el de crear el primer trailer y todas esas cosas pues bueno, qué es lo que, por qué estoy haciendo este video básicamente es porque, miren ahorita les voy a mostrar algo en zoom vamos a salir de google Espérate, déjame ver si se ve a... está cargando pues bueno, aquí estamos en Zoom, si este es mi Zoom, aquí es donde nos conectamos con nuestros amigos y bueno, él empezó creo que fue el 2 de Abril, bueno, él empezó diciendo, oye José, yo le digo que, y él me dice, y si cancelamos la serie y hacemos una de Minecraft? Y yo le digo, ¿estás loco? ¿Qué pido? No, esta serie está chida, porque bueno, o sea, recién sale el episodio 1 y ya sé que lo subió en mi canal y ya sé que está un poco mal editado, pero bueno, tampoco digamos que soy un editor así con títulos de la Universidad de, de Harvard, como se llama bueno. Y él, y él me dice, pero casi no se conectan. Y yo le digo, y seguimos si con la de serie de Infección Zombie, también con la de Amislan que Yo creo que le voy a poner ese nombre porque yo tengo un server en Minecraft llamado Amisland que es en creativo. Que tal vez en unos días salga algún video Bueno, él, él me dice no con la de Amisland y yo le digo, ah, pues no sé. Y él me dice, cancelamos la de zombie y para no aburrirlos la de Amisland y yo le digo que no. Y con un montón de cosas. Y me dice, bueno, Javier dijo que quiere cancelar la de zombie. Javier dijo que todo, y, le digo, y hacemos la de Amisland, me dice Yo le digo que él no es nada para decir cancelar Después ya les voy a mostrar qué fue lo que en verdad pasó Bueno, él me dice Sí, sí importa porque tiene que estar conectado Matías y Adrián Y la de Amisland pone No importa quién esté conectado Bueno, después No importa quién esté conectado Y bueno, él me dice No importa y punto Yo le digo, entonces qué Entonces qué y le digo, ay Dios, ¿sabes? Este... No, te, no baja esta cosa No baja le Digo, ¿qué? ¿sabes qué? Y me dice, ¿qué? Yo le digo, si quieres la de Amesland Y él me dice, un bueno okay. Y yo le digo, pero no puedes cancelar la infección zombie Y él me dice, si sí puedo eh, Yo le digo, no, no puedes Y él me dice, así que digo, bueno, bye Y yo le mando un audio Oye, oye a ver si cancelas la serie, primero que todo vas a perder por lo menos todos los suscriptores que tienes Porque como tienes pocos, pues vas a perderlos todos Te van a decir que, o sea, que son, esta es la peor serie del mundo que es. Después yo le mando otro audio Y te van a tomar como responsable a ti, no Porque tú eres el director, supuestamente, como le dije en el trailer Él me pone igual me vale Yo le mando Ah, pues bueno, pierdo todos sus suscriptores y vamos Listo, ahora qué fue lo que pasó con Javier, él dijo que quería cancelar la serie. El director, o alguna cosa, bueno, aquí les voy a mostrar algo que él me mandó, este como unos días, un día después. Y él me dice, Hola, llama. Yo le digo, No, nope, le dijiste a Piero que quieres cancelar la serie infección zombie, como él me, les acabo de mostrar a ustedes. Y yo le digo, Para hacerla de Minecraft, y él me dice, Yo no le dije eso. Y yo le mando un audio Pero si él me dijo que tú lo habías dicho Y después, él este me llama por Zoom y yo lo declino, así un poquito enojado Después, él me dice, o sea, yo no fui el de la idea Y yo le mando otro audio Aquí, en silver biesi me dijo, Piero, Javier dice que quiere cancelar la serie de infección zombie y hacerla de Amix Land y él me dice, él me preguntó si quería que la cancelen Y yo le dije que si sí, él quería porque no era mi serie Y pues bueno, ahí fue recién cuando me di cuenta Que Piero me había dicho algo así como un poquito es eh, incorrecto O sea, no me dijo su versión, no la verdadera Y yo le mando un audio diciendo así como Ay, entendí Y él me dice, yo no fui el de la idea, te dije Y me pregunto y si juegas Minecraft, que aquí lo tengo instalado y pues bueno, eso sería todo, espero me están escribiendo aquí Hola alguien, está escribiendo Matías, bueno, no importa eh, Bueno, eso es lo que les quería mostrar Y, ah, también, ¿qué pasará con la serie? Pues, este, eh, Piero ya la canceló Como está en el, mostrado ahora en el video, les acabo de mostrar Y pues, eso, o sea, yo, no es que esté en contra De si él la cancela o si no la cancela Bueno, él está cancelando Pero es que no sé, es que no él sabe, o yo le dije que me tomó mucho tiempo editar los videos, o sea el primer tráiler ya sé que él lo subió a su canal pero yo lo edité y lo subí a mi canal así como, no sé queriéndole editar así como me gustaba ayudarle un poquito eh, y eso, lo subí a mi canal me dijo que le gustó o sea es no es que yo solo le puse música le puse eso de Netflix le puse también la música le puse los créditos todas esas cosas el segundo tráiler lo hice por mí mismo y si se preguntan por qué entonces pues, un poquito aburrido no sé no, no no aburrido sino que es que se repiten las escenas que están en el primer tráiler eso me dijo Piero que lo haga o sea me dijo cuando empiece el tráiler eh, pon primero la escena donde se choca el bus y después me dijo que ponga la escena en donde adriel dice tenemos la cura y pues bueno eso fue lo que yo hice eh, y eso bueno entonces eh, eso sería todo el video ah, bueno también les quería hablar un poquito sobre tal vez más o menos no sé si ustedes ya sepan algo así de como mi juego eh, para los que ya sepan que creo que ya, sepan, ya saben casi todos pues bueno, yo estoy haciendo aquí un juego que tiene que ver un poquito es un fan game de Five Nights at Freddy's un ratito, voy a cerrar el zoom bueno, y este fan game de Five Nights at Freddy's yo lo hice en Scratch, que es una herramienta así como donde tú puedes eh, programar cosas, este, juegos, miren, aquí está y yo mis juegos los subo a GameJol que es una página donde puedes subir tus juegos gratis y eso bueno, ya está cargando, bueno, aquí está y miren, ya tiene 111 vistas ese es mucho aquí están mis juegos, pero lo voy a poner en el idioma original, que es inglés y este, bueno aquí dice Final Web Scratchy 105MB Final Web Scratch 2 y todo esto, ya está el 3, también está para Android ahí les voy a dejar el link en la descripción por si se lo quieren descargar en su computadora o en su celular aquí están los requisitos, las noticias, los parches, las actualizaciones y bueno, les quería pedir eso, si se podían descargar tal vez el juego y también hablarles un poquito sobre la serie y este también agradecerles un poco porque... Ya mismo llegamos a los 80 suscriptores y no puedo creer sea que he creído así que he crecido en mi canal así como rápido porque yo creía que me iba a conseguir así como tantos suscriptores, bueno no es mucho pero eso me ayuda porque ahí siento como que me están apoyando y pues no sé, se siente bien ahí que hay personas que aunque no las conoces pero te están ahí apoyando en tu canal Aún así, conoce a 78 suscriptores, pero bueno. Y eso sería todo por el día de hoy. Adiós.